La idea es decir algo medio, ¿no? Ahora Ahora la bajada y la lleva eh, llevamos, llevamos el control de esto Creo que estamos más a la música Correcto Que, que, que al podcast O sea, al final vamos a acabar haciendo de esto De, de esta entrada específicamente en Música adaptativa Que es algo que os interesa bastante <risa> Música adaptativa Música digo. adaptativa Que es algo que os interesa bastante eh, Hemos vuelto Un viernes más Episodio 40 Bueno, viernes, lunes, martes Cuando estéis escuchando esto Da igual Porque efectivamente Esto está ready Viernes, lunes O cuando queráis Cómo lo maneja, eh ¿Cómo lo La domina, energía cómo nos lo lleva, acompaña ¿sabes? siempre Por Dios, cómo nos gustamos El Este drop. podcast se está volviendo horroroso Porque es que en los tres primeros minutos del programa Lo único que hacemos es gustarnos mucho con esta <risa> música <risa> <risa> Hay que cambiar la música ¡Nunca! Por, Dios, por favor Desde que descubrimos esto yo me quedo con esto Ahora, o sea, por preséntanos, favor. venga eh, Ahora sale León Íñigo Sendino, empezamos por ahí Ahora León a León, por carbona Madre mía, no me dejáis ni terminar de hablar, que os venís arribísima hoy. Pero la cosa está en que, como siempre. ¿Qué? No, menos salva nosotros. Reduce un poco el ritmo. <risa> Cálmate, <risa> por favor, Cálmate, ¡Nunca! favor, favor, Que la Pero gente además... a casa no, no te entiende. Vocabuliza, amigo mío. Vocaliza. Vo vocaliza. Lo que he dicho. <risa> vale, vocabulizar, nueva palabra para la RAE. Eh, dicho esto, eh, no solo estamos con Control, buenas tardes, y con eh, Player 2, buenas tardes también, sino que estamos también con acá el abogado Borja león. Leo muchachos Si sí, le desmuteo ya sí. <risa> eh, Bueno ¿Por qué está Borja aquí? Porque tal y como dijimos Borja viene para cuando hay cosas legales de por medio Íñigo sigue insistiendo en qué No, no, no Íñigo yo ya, yo ya, no, sigue no, insistiendo no, en yo, qué Íñigo no, ya desistió Desistió tiempo. No. Yo he sucumbido <risa> Lo tengo que decir Yo he sucumbido Borja, ¿dónde estás? Aquí estás Borja, mírame Te doy la razón todo, todo, absolutamente todo es cuestión legal. Ya está. ¡A tomo por ¡Borja, hemos ganado! ¡Hemos ganado el juicio, coño! ¡Hemos ganado! ¡Viva! ¡Pao! Ya está. Eh... ¿Cómo, victorioso? Ya, ¿Cómo victorioso? De Como habéis visto, mi cámara no funciona. Eh, no, no, es que le he dado al negro. Ya, ya, por querer. eso. Eh, no, no. no a ah, vale, tu vale. Cámara vale, vale. vale. Eh, dicho esto, tenemos que recordaros una cosa muy importante. Tenemos importante. un sorteo en marcha. Correcto, tenemos un sorteo de dos eh, claves muy bonitas del videojuego Wukong para PlayStation 4. ¿Qué tenéis que hacer para ganarlo? Eh, importante, las instrucciones: ir a Twitter, twitter.com/barra gamingroom/barra baja ed. ¿Lo tenéis fijado. fijados? Ahí está, fijado. Tenéis que retuitearlo, tenéis que seguir a, eh, a Euska Digital y a Gaming Room y tenéis que decir con qué dos amigos... Eh, o lo jugaríais Importante que sean dos personas de verdad Efectivamente. Decir, Y diferentes no cuenta secundaria. Y no os mencionéis a vosotros eso mismos por favor, por favor en bases, Que nos conocemos En las bases lo pone todo clarito es. Tienen que ser dos personas No valen cuentas B, no valen cuentas falsas No valen bots, no vale el Partido Popular Aunque, <risa> aunque lo queráis Y eh, tampoco valen amigos y familiares De esta casa, así que Borja estás desechado al y suelo. No tengo una duda. Dime. Has, has dicho que valen dos personas. ¿Valen dos personas jurídicas? Eh, no. Tienen que ser dos personas físicas. Tienen que ser ah, dos personas o sea, humanas. Eh, lo dos tenéis, tenéis todo humanas. establecido en las bases que están. Precisamente tenéis el link en ese tweet. Sé que es muy aburrido leer bases. No, no, lo sé, no, pero no. es importante. Y digo, y digo otra cosa. Las bases han sido revisadas por un abogado. Que está aquí. Que está aquí. <risa> <risa> Con ese abogado. Ese. Eh, de hecho, eh, no valen robots, también lo dice Miquel. Miquel, si me puedes hacer un favor, vete a Twitter, coge el link y pastéalo aquí, porfa. Pégalo, pastéalo Eso me ha salido, me ha salido del alma eso, ¿eh? literalmente Por tanto, importante la cuestión, ¿vale? Vamos a twitter.com barra gaming barra baja ed Y ahí tenemos el tweet que hay que retuitear y eso al es. que hay que responder con eso No vale en el retweet, en, re, en la cita del retweet hacer No, tiene que ser una respuesta Eso es. hay que retuitear por ¿Vale? un lado y comentar por otro Eso es Eso es eh, y, ¿y, dicho esto? y dicho esto, nos vamos a mmm, vamos a utilizar la voz de Borja que tenemos no, no, ready. A, no, no, no. no podemos utilizar la voz de Borja. Haz, ¿Por qué? Porque aquí, directo, con boca. energía, vamos siempre. Borja, Uy, en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la compra de Banji por parte de PlayStation y sus consecuencias. También hablaremos sobre las últimas presentaciones, por un lado el Chibix Present y el State of Play. Y por último entrevistamos a Norman y a Paul de Gatera Studio, creadores de Antro. ¡Vamos con todo! Cuando quiera esto. ¿Por qué no suena? ¿Qué pasa? ¿Por qué no suena? Sin prisa No, no, no, es que... La batería no de puesto... la pantalla está se mierda, ¿eh? Eh, Como era contacta con nosotros <risa> <risa> Dale, dale, dale, dale dale. Eh, no, no, no, no, no. dame un segundo, por favor Por favor, que es que le he dado al botón inadecuado Y no... La, listo. Problemas del directo, chicos no lo, Es que no lo he probado antes El problema ha sido que no lo he probado antes Así que, ahora sí, vamos para allá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 Empezamos, tal y como hemos dicho, por lo fuerte. El plato potente. PlayStation ha comprado Bungie. Por si no os suena, Bungie es el estudio desarrollador de sagas como Halo y Destiny. Por si no lo sabéis, Halo es exclusivo de Xbox. Sí. Y Era. Destiny 2, un fracaso. Eh, eh, esta compra se anunció el pasado 31 de enero y se ha validado por 3.600 millones de dólares. Un precio bastante bajo, teniendo en cuenta que... Eh, Take 2 Interactive Ha comprado recientemente Singa Por si no os suena Es el creador de Farmville Que es un juego estilo High Day Por compararlo con algo Pero para navegadores eh, sí, por sí. 11.000 es... millones. Aquel juego maravilloso de Facebook al que le eché algunas horas, pero no demasiadas. Sí. Pero Sobre todo era... los más mileniales deberéis recordarlo. Vale, pues ha comprado Singa por 11.000 millones y eh, PlayStation ha comprado Banji por 3.600. ¿Y Microsoft ¿No ha comprado algo últimamente? Microsoft eh, ha comprado... Eso lo comentamos en el episodio pasado, precisamente. Ah, vale, Microsoft vale, compró eh, Microsoft Activision puntos. Blizzard por 68.700. Y, y King. Y King. Y King no pero King Crash, no tiene tanta relevancia. Candy Crush. Si, si por... estos por... literalmente han comprado, eh, han comprado eh, los creadores de Halo por 3.600, yo King, King no creo que hubiese pasado de Candy los Crash. dos. Eh, el, el Candy Crush no, es mucho Candy no, Crush. ¿Cuántos gastaron por Activision Blizzard? 68.700 millones de euros. La compra más oh, oh. cara. De lo, de lo de más caro sector. que han tenido, la verdad. Pero lo gracioso... Lo gracioso que es Lo gracioso es que Antes de que Playstation Comprase Bungie Microsoft ya estaba detrás de él Como es lógico Más que nada porque claro. ha desarrollado El único exclusivo potente que tiene Que es Halo claro. eh, Hombre eh, le Tendría sentido que, que hubiesen comprado O sea que, que Halo hubiese sido al final Un desarrollo propio De... De Microsoft eh, para tener su gran IP a, a salvo. Pero yo creo que esto más bien es un toque de atención de, de PlayStation diciendo oye, ch, tranquilo. esto es un juego que No es jugamos, una reputación. Tranquilo que eh. aquí jugamos los dos y además nos vamos a tener que llevar bien. Porque yo voy a manejar tu IP más potente. Palabras textuales de Jim Ryan. No es una respuesta a Microsoft ni a Take Two Interactive. Claro que no. Claro que no. No, no, no, no. no. Será, será lo que sea y es obviamente lo primero que piensas cuando lo ves. Pero yo te digo palabras. Yo te digo las palabras textuales de Ryan. Te apunto con la pistola, pero esto no es una amenaza. Esto y, es una Miguel, sugerencia. Gracias por poner el link. Ay. Eh. Cosita, los juegos de Bungie seguirán saliendo en sus plataformas habituales, además, obviamente, de cuando se consiga hacer el port y demás a PlayStation. Tiene sentido que no cambien muchas cosas. Efectivamente. A partir de ahora. Eh, ¿Cuál es la, el, el otro detalle? Y es que puedes pensar, vale, pues lo ha comprado para aumentar su universo, lo ha comprado para joderle a Microsoft, por cualquier motivo posible. Pero la idea principal, que te lo dicen muy por debajo, pero luego se le da relevancia, la idea principal es crear un universo GAS. Games as a Service, que consiste en un sistema de suscripción como PlayStation Now, Xbox, Game Pass o Netflix en el sector del entretenimiento audiovisual. Mm. El sistema no se diferencia mucho de SaaS, que es Software as a Service. Claro. Borja, coméntanos qué significa esto. Palabras que Borja no entiende. Um, no tengo ni puñetera idea. A software ver. as a Service. Nah, eh, Borja no te Eso pones, mejor Es mejor técnico informático. Igual Íñigo sabe No, Las estructuras de software as a service o de game as a service al final. Eh, lo que buscan es que tú no tengas una copia física del juego, sino que el juego sea un servicio. Es decir, eh. Mmm, micropagos, básicamente. Sí, o sea, para que gacha. Mi, micropagos, ¿qué? ¿NFTs? No, NFTs todavía no, pero pero pero desarrollo. Entonces, al final, eh, en un software as a service, ¿qué ejemplos podría poner yo? Adobe, eh, Destiny, Adobe. 2, Destiny 2 no, era un... Adobe, ah, no, no Adobe es un buen, es un buen de ejemplo, de... porque han pasado de venderte la licencia de una versión del producto para toda la vida a venderte eh, su producto, su software, pero en una especie de rolling release, es decir, tú no diferencias entre las versiones. Tú simplemente lo que haces es pagar por tener acceso a una copia de Adobe Audition hasta que dejes de pagar. Office 365 sería también un ejemplo de eso, ¿no? Y el equivalente yo creo que en videojuegos podría ser el WoW, el World of Warcraft, que funciona por suscripción o algo que tú conoces más que yo, y mejor que World of Warcraft, Trackmania. Claro, la vuelta de tuerca del Game As A Service. El Trackmania es un juego gratis, pero tiene el sistema de pago. Y de hecho, creo que, es la mejor, creo que es el mejor ejemplo, porque como tal ellos lo que lo que promocionan son los juegos free to play, pero que tenga una suscripción que te da obviamente mil ventajas más, porque Trackmania de por sí es brutal como juego, pero obviamente la suscripción te da muchísimo más acceso. Hmm. Eh, Trackmania básico apenas te da acceso a nada. Entonces, hmm. eh, el, el Trackmania es uno de esos ejemplos que tiene esa, esa mensualidad o esa anualidad, depende de lo que quieras, y el World of Warcraft directamente es... Tienes del que pagar para jugar. Sí, pero no pagas de yo pago el juego y ya está. Es un no, pago mensual pa o anual. Es como, una suscripción como net, Sí, una suscripción eso Es, es una net suscripción net, Y sí. también tienes eh, uno más eh, indicado a eh, simuladores Que es iRacing Que es el mejor simulador actualmente hasta la fecha del mundo De no sé es sí si te puede hablar, cosas. Borja, de simuladores de coche. ¿Iracing, Borja? Seguramente esté entre los mejores, sí Junto a... O sea, seguramente a Seto Corsa también está muy bien valorado sí. Por supuesto Gran Turismo Pero bueno, Gran Turismo Sí, pero turismo gran, turismo se queda, gran Turismo se queda muy atrás En tema de simuladores sí, se queda muy atrás Sí, sí, sí, está claro, está claro o sea, la gente que busca un juego que sea más simulador y menos arcade, está claro que se va a ese tipo de juegos. ¿El tema de, de la suscripción de iRacing? ¿Lo conoces tú? Eh, no, no, no. Curiosamente yo nunca he sido consumidor de, de iRacing. He controlado, he estado más en juegos tipo Gran Turismo, eh, Project Cars, eh, Refactor y así. No, no, eh, no he estado nunca en iRacing. Hmm. Eh, y Borja, tú que eres abogado y interpretas esto mejor que yo. <risa> eh... ¿Qué a ver opinas si tú? Aciertas con la pregunta, aparte, ¿vale? de, aparte de lo que ha dicho Jim Ryan y toda la pesca, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué, ¿Qué objetivo crees que tienen? Aparte de posiblemente joderles. No, a ver, el objetivo evidentemente es controlar más mercado, cosa que como empresa te puede interesar. Si esto supone el fin de los exclusivos, desde luego es una buena noticia, porque la verdad es que lo de los exclusivos. Eh, ...cansa hasta cierto punto que te hace comprarte determinada consola... ...y al final yo creo que sí que hemos observado que la tendencia... ...no sé si acabará siendo así, pero por lo menos la tendencia de mercado... ...es que acabes pues eso, desde cualquier dispositivo... ...que el dispositivo al final sea lo de menos, ¿no? que, ...que pudieras jugar a juegos en la nube, lo mismo que ves mm, series y películas en streaming... ...yo creo que sería una gran idea, porque también significaría... ...un principio de igualdad para todos, que ahora no permite el hardware... ¿Estás de acuerdo entonces con los servicios de suscripción? Si te permiten pasar de eso, sí, porque ahora mismo una puerta de entrada importante para utilizar según qué juegos y según qué servicios, no digamos ya la realidad virtual, es el coste del hardware. Sí. A ver, yo tengo una pega, digamos, a, a todo este tema del, del Game as a Service y en concreto de esta vuelta de tuerca que, que hay ahora con, eh, digamos, con el juego en la nube, que es que... Eh, Estamos intercambiando o estamos reduciendo el valor cultural del producto por el valor eh, mercantil o industrial del, de, de, del mismo producto. A fin de cuentas una Collector's Edition es una Collector's Edition. Y, y sí, sí yo, pero yo quiero decir, esto... un segundo, que no, que no he terminado mi argumento. La cuestión al final es que en una copia de un juego de hace 10-15 años el código está ahí y por mucho que hubiese actualizaciones que había bastante pocas, el código es ese y se puede hacer una copia para preservarlo. Ahora mismo es muy difícil, eh, por supuesto, hacer un seguimiento de, de, de la cultura en concreto del, del videojuego que se está haciendo en España es súper difícil, pero además de eso, de preservarlo, porque hay por medio siempre servidores, validaciones de miles de tipos y las empresas no están muy dispuestas a eh, readaptar ese código para que sea preservable, para que mm, pertenezca a un archivo y dentro de mm, 50 años se pueda mostrar tal como fue en su época. Esa es la pega que yo le, le veo. Estilo un archive. RG Sí, a costa de. Vale. Eh, obviamente, beneficiamos la accesibilidad, pero bueno, hay otras cosas que se Yo pierde. lo que veo todo esto de un juego por, por ser. No, no. Eh, sí. Pagar. Claro, sí, pero cual, cual, o sea, ¿cuál es el problema que ves tú con ello? Pues que tienes que pagar para poder escalar los juegos. No temporalmente, mientras sigas pagando, podrás tener el juego, pero mientras tengas que pagar, se acabó. Claro, pero, pero dentro de si los juegos puedas... continúan teniendo microtransacciones. Claro, sí. Dentro sí. de esos juegos, seguirías teniendo que pagar más. Los DLC siguen siendo una cosa. Por, por ejemplo, vos... Nintendo, que te mete una suscripción, otra suscripción para poder jugar los juegos de Nintendo 64. Dos suscripciones No, eso era de pago, ¿no? Era de pago eh, Sí, pero era de pago eh, Pero de pago sí, único el, el, No, no, no el, No, no, no el, Era pues, otra suscripción en de la, Ninten la, el, la Nintendo Switch Online Te incluye el, lo que es La consola sí, virtual Sí, pero en Switch Online También tienes el Play Plus Por ejemplo sí, sí, Es sí. el equivalente O sea, sí, sí, Nintendo sí, Switch sí. Online Lo que te vende es Que tengas online precisamente. Sí, pero es que dentro De esa suscripción Luego hay más suscripciones Yo digo que no me parece bien Que tanta suscripción Al final es como que te digan Mira, tú pagas todos los meses Claro Por algo que podrías pagar Una vez Y ya es tuyo Sí, pero no. A fin de cuentas, tú míralo de esa manera. Supongamos, eh, la validez que puede llegar a tener un juego. Yo personalmente prefiero los juegos en físico. Me gusta mucho más. Hmm. Me gusta tener el disco. Para ordenadores puede que no tanto, porque tengo Steam, tengo cosas. Pero, por ejemplo, para Play... Yo tengo la cosa de tener el juego en físico y no me gusta comprar. He tenido muchas oportunidades de comprar juegos que me había encantado jugar por un precio ridículo en la PlayStation Store y no los he comprado porque quiero tener el juego en físico, por mucho que me cueste el doble. ¿Por qué? Porque eh, a fin de cuentas tienes lo que ha dicho Enigo, tienes el juego a fin de cuentas. Y es la reliquia como tal. Eh, ¿Cuál es la cosa? Supongamos que tú de repente quieres jugar WRC 9, pongamos, por ejemplo. Vale, y tú no lo tienes el juego. Entonces, tú pagas tu suscripción... Lo juegas una burrada, te vicias muchísimo durante tres semanas y no te pasas el juego, pero ya descubres lo que es, te puedes llegar a cansar, yo soy ese tipo de persona yo soy el tipo de persona que se cansa muy rápido de los juegos, entonces te puedes llegar a cansar, tal, en dos meses puedes haber programado cinco juegos, que de otra manera cinco juegos, triple a, vamos a ponerle, son una media de entre 50 y 60 pavos. Poniéndolos a 50 a 60 pavos te habrías dejado entre 250 y 300 euros. En vez de dejarte entre 250 y 300 euros, te dejas 20 euros en una suscripción de dos meses de Xbox Game Pass y los juegas. Bien, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista ese, pero esto ya es otra idea. Siempre estamos... Pagas constantemente La suscripción sí, claro, sí Efectivamente Una claro. forma de meter dinero Nos, sí, nos quitan que claro, dinero es. luego dentro Luego, los juegos Que jugamos También nos piden dinero Si lo quieres usar, sí Salvo que seas EA Las, com las compañías son bastante eh, Concesivas con eso Salvo que seas EA O seas Genshin Impact o Ubisoft No, Ubisoft tiene bugs Pero tampoco Y DLCs tiene... Y DLCs por dos lados A ver, Ubisoft tiene DLCs Eso es verdad Eso es verdad de sí, DLCs eh, Una nueva skin los juegos, en el Mortal Kombat Los juegos estilo AAA De modo aventura-historia Que son habitualmente Lo que nos va a nosotros A ti y a mí eh, No te exigen tanto Es decir ya, en, en Dark no. Souls Pero, No te por... va a meter 400 DLCs Horizon me No te, no te meter 400 DLCs Juegos por servicio va no, no, no No es lo mismo No es lo mismo eh, Fortnite Fortnite, Fortnite, Fortnite tiene Y bueno Ahí ya tienes que diferenciar Entre los eh, Pay to Progress no, Pay to Win no. yo te hablo de los juegos Y por Pay to, to Look Cool Yo te yo hablo habla. de los juegos por servicio En plan como vale. Destiny Trackmania no, Trackmania no es no, eso es más para Trackmania, Destiny y Racing wow. WoW no WoW no WoW juegas pagas para poder jugar claro eso es no es lo mismo en, ejemplo, en el Destiny en el Destiny, Destiny 2 no la de pagar. puedes pagas para jugar al modo historia vale y para skins. Vale, El, pues, el, Mar el Marvel no sé qué, no sé cuántos. El o sea, Marvel's Guardians of the Galaxy. También está vale, pensado eh, para eso. En Trackmania tú pagas para poder jugar a todos los modos de juego. Claro, pero pagas para poder jugar al juego completo. No, no, no, no. Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Eso es, eso es. Tú pagas para poder jugar al, modo, al juego completo, pero tú como tal puedes jugarlo gratis. De hecho, claro. digo yo lo he jugado gratis, lo hemos jugado hmm, gratis ya, eso y lo he jugado gratis. eso me hace bien. A ver. Pero lo que digo es que tú obligan a pagar una suscripción y luego que dentro de esa suscripción ya tengas que volver a pagar una suscripción. Dentro de suscripciones, no y lo, tienes y de, que pagar suscripciones. No. Ahora. No, no, no. Ahora, a no. actualmente. No te, sería algo que no tendría ningún tipo de sentido. ¿Por qué y, ibas a tener que pagar nadie... una suscripción en una suscripción? Joder, si ya ha pasado con Nintendo. ¿No? Sí. Y con lo de Google O sea, el Switch, Google Online, el Switch Online incluye el, los juegos de 64, sí, ¿no? Sí, sí, la consola virtual, todos. O sea, lo incluye. Google Stadia. No o sea, es un, es un sistema dentro de una suscripción. Es un servicio. Otro más. Pero no lo pagas. No lo, pagas, no, no lo pagas aparte, tú no, pagas, no tú pagas el online y tienes el online y los juegos de 64. Google Stadia, que este sí que estoy seguro. Sí. Tenías pagar Google Stadia cada sí. mes para poder usarlo, luego tenías que comprar los juegos y luego además Ubisoft hizo una, hizo una colaboración que si pagas otra suscripción dentro de Google Stadia, tenías permiso a los juegos de, de Ubisoft. Sí, pero eso se está... Vale, sí, sí, sí, sí, sé lo que dices. Pero eso ya se está reduciendo en la mayoría de sitios. Es decir, eh, el Game Pass de Xbox... Por ejemplo, ahora incluye EA Play. EA Play es el sistema de suscripción de EA Sports. otro, otro suscripción sí, dentro sí, de otra sí, suscripción. Sí, sí, sí, sí. Es una suscripción dentro de una suscripción, pero no. Ahora es un servicio. O sea, tú pagas Xbox Game Pass y no tienes que pagar por EA Play. Viene incluido. Sí, pero ¿cuándo hemos pasado de pagar una vez 60 euros por un juego que puedes usarlo todo lo sí. que tú quieras? Hacer lo que te quieras con él. Sí. Que tener que pagar todos los meses para poder tener los juegos que tú quieras. Sí. Que me... Pero que luego para seguir teni... queriendo jugar más juegos... Tienes que seguir pagando más suscripciones, todo mensualmente. En el momento en el que el hardware se ha, co se ha convertido en algo que es jodido de conseguir para lo que necesitas y en el momento en el que se ha convertido en una exigencia muy vasta. Y también... Y creo que a está de acuerdo conmigo. Uf, la verdad es que he estado pensando un rato sobre lo que ya ibas diciendo. dejan de daros la experiencia de alguien que seguramente lleva más años jugando. Eh, bueno, yo he tenido, como sabes, la NES, con esos cuatro o cinco juegos que tuve la ocasión de enseñarte en su día, los jugué en su día y han estado en un cajón desde entonces, todo ese tiempo. Que ahora sí, es bonito hacer un streaming, enseñarte a ti, comentarte cómo eran, pero vamos, los jugué el tiempo que los tuve. Luego después tuve la Play 1 con un par de juegos que ya ni existen ni la Play 1 ni esos juegos. Luego tuve la Play 2, que tuve un montón de Fórmula 1, el Gran Turismo 4, el GTA San Andreas, todos esos también se han perdido, pues porque... Fui gilipollas, porque ahora me encantaría volver a tenerlos, pero como exposición de museo, en realidad, tengo el San Andreas eh, como descarga de, de Android para poder jugarlo en cualquier dispositivo Android. Y, y los Fórmula 1, el Fórmula 1 2006 fue el otro día al rastro y me lo compré por dos pavos, es decir... Hmm. Y luego están los de Play 4, que a diferencia de ti, pues también me he comprado algunos como el de Witcher, por ejemplo, sin ir más lejos, el Fórmula 1, que estaban a precios de descarga y me ha parecido guay. he pensado, ¿para qué lo no quiero tener en físico? Tengo un cajón lleno de DVDs que no veo. Y sin embargo claro. sigo pagando una suscripción a Netflix. Entonces, ¿para qué lo quiero tener en físico? Tengo una especie de, como de necesidad vital de tener las cosas en un formato físico tangible porque de esa forma pienso que son mías y nadie me las va a poder quitar. Que ojo, tampoco eso es muy distinto de tener un servidor con las pelis descargadas como pudiéramos tener un disco duro, que de esa forma tampoco nadie me las podría quitar. Claro. No sé, es como una necesidad superflua. Tampoco es para tanto. Tenemos... ...ahora mismo un debate filosófico abierto en este programa. No, y, y es que yo en este caso me pongo en, la, en el bando de Borja... ...porque, eh, y, y esto el hombre misterioso lo sabe perfectamente... ...yo puse, según eh, fuimos a vivir juntos... ...yo puse en un sitio predominante mis mm, consolas... ...la Nintendo 64 y la Wii sobre todo... Eh, ¿Cuántas veces he jugado a la Nintendo 64 desde que lo puse? Ninguna Ni, Ninguna, está ahí para hacer bonito Entonces, realmente la utilidad O sea, ahora mismo eh, Lo mismo que estamos intercambiando otras cosas que, que he comentado antes Yo creo que también estamos intercambiando la propiedad por la utilidad no Por, o por la facilidad de, de acceso Es decir, eh, esto que decías eh. eh... Villalba, eh, es verdad eh, apostan, Ahora mismo Están predominando mucho los modelos de suscripción Porque El pagar por algo eh, Que puedo pagarlo 2, 3, 4 meses Y luego quitarme y olvidarme de ello Es mucho más fácil para el usuario Y es, y es mucho más barato Eso Y a fin verdad. de cuentas porque ahora los juegos de salida Cuestan 70 pavos el disco o sea, claro. se ha encarecido estúpidamente claro. el precio pero, del disco. Pero baja muy rápido, también teniendo en cuenta. Bajará muy rápido, pero sigue siendo... A ti lo que te interesa es ser el primero, a fin de cuentas. Porque es lo que se sí. lleva. y jugando, o sea, a ti digamos, lo que te interesa sí, es sí. Jugando, el hecho digamos, de que... Sí, es de cuando, se está, cuando está ocurriendo la experiencia. Obviamente. No a... Las primeras dos semanas, cuando el online está vivo. Esa es la cosa, esa es la cosa. <risa> eso es una referencia, pero aún así. O sea, es, es el tema. Por eso, precisamente, cuando Xbox hace sus presentaciones, lo primero que te dicen en cada juego que presentan es lo puedes jugar desde el día cero en el Game Pass. Porque lo que se lleva es poder, según sale, descargarlo y tal. ¿Y qué hice yo con el Forza Horizon 5? Porque yo he tenido el Game Pass hasta hace nada, lo he tenido durante tres meses. ¿Qué hice yo con el Forza Horizon 5? El día de salida, yo a las 4 de la tarde me estaba descargando el juego. Claro. Y una cosa que no, no a comentar, que cuando tú pagas una suscripción, da igual que no la uses, al final no, no la quitas. Sí y no, depende de cómo lo veas, depende de cómo lo veas, Normalmente... eso será tu caso. Si tienes, yo, yo me he quitado de suscripciones sin ningún tipo de poder Yo también. A porque fin de cuentas, tener una suscripción es estar pagando por algo que no usas. Ejemplo, es lo mismo. Por ejemplo, mi hermano sigue el Disney Plus, sigue conectado, pero no usa Disney Plus. Cuando tú tienes. Y está conectado porque es tonto. No Supongamos sé. que tú tienes. Vale, pero eso es, depende del valor. O sea, si yo tengo una figurita de no sé qué en mi casa y una figurita de algo y dices tú, tienes vale. Tienes dos vacas. <risa> no, coño, <risa> supongamos que tengo una figura. Una figura de, de, de un juguete o algo, imagínate. Un, un pop. Hmm, no, un spider Un pop. Un Funko Pop de toda la vida, de 15 pavos. Que cuestan 15 pavos. Hmm, vale, yo lo tengo. Robo. Y eso está hecho para hacer, esto está, eso está hecho para hacer bonito. Hmm. Entonces ya está, pues lo tengo y fin. Pero si yo tengo un patinete eléctrico de 250 y no lo uso, pues a lo mejor me planteo venderlo de segunda mano. Porque es el valor que tiene. Tiene mucho valor igual tú te lo y planteas, no le doy uso. Pero o igual otra persona piensa... Oye, igual me no quedo porque no voy a ser si dentro de dos meses voy a darle un uso. Claro, pero eso, es depende, de la eso es depende de la viabilidad que le tú. Porque obviamente también un patín eléctrico de 250 pavos pues conlleva un mantenimiento. Que será más barato o más caro. Yo si tengo una suscripción de 1 euro al mes, pues a lo mejor no me planteo quitarla. Porque son 12 euros al año, no me va a suponer nada. Y pero igual. si tengo una suscripción de 15 pavos mensuales, eso ya me duele un poco más. Ya a mí, un... a una persona que sea eh, que tenga un sueldo neto de 1500 pavos, pues a lo mejor le da igual. Pero a mí que tenga un sueldo de mierda. 1500, ¿te parece mucho? 1500 netos. Sí. Es bastante estable, ¿eh? Para hoy en día. Es para, día, bastante, día sí. para hoy en día es bastante. Para, pues una para, persona... para lo que debería ser, no. Porque no, los sueldos no. que se están cobrando es una Hombre, puta es mierda, la cosa. Pero... Hombre, si, que, que si, si, vives, mucho. si vives en casa de tus padres con 800 pavos, te va a dar igual que sean 15. Pero a lo que me refiero es, en el momento en el que tú un gasto te supone algo bastante económicamente potente. Y que no le estás dando uso, te planteas retirarlo Sea un objeto físico para venderlo de segunda mano Sea una suscripción para quitarte de ella. Pero es que llega un momento en el cual se te acumulan Las suscripciones Hombre, claro Vosotros he hecho, no habéis claro. ido nunca a un gimnasio, ¿no? sí De toda la vida, de toda la vida el apuntarte <risa> al gimnasio y no ir, claro Pues claro, es lo mismo, o sea, no, no. yo no soy capaz de hacer eso No a ver, soy capaz a ver, tú tampoco haces <risa> ejercicio De sí. bueno, sí, sí, sí, sí, sí. apuntarte o de no ir <risa> eh, me, duele, me duele el pecho El simple hecho de pensar en apuntarme Sí. Te este, duro en el pecho es simplemente me, me levantarte de la cama el y hacer el ejercicio O sea, el esa que... es la cosa, es como En el momento en el que tú tienes algo, sea tangible o no, me da igual Al que no le das un uso y te supone un gasto Porque por mucho que tú dices, vale, me compro un objeto físico pues Vamos a ponerlo en una inversión de cara a largo plazo Un coche Un coche, un coche supone un gasto Supone un gasto de gasolina, Uy, de revisiones, sí. Uy, sí. de YouTube Impuestos eh, ¿Tú sabes por qué tiene un coche? Borja ¿tú tienes coche? Sí, claro pues sí, pues sí, sabe, sí. sabéis el gasto que supone un coche. Sí, sí. Entonces supón sí. que tú Supongo no usas el coche. ¿Para qué vas a tener un coche? Yeah. Pues te planteas venderlo, obviamente. No, pero eh, claro, eso, tú, hay, en, el, con... en, en, en concreto en el, en el caso del coche. La contraprestación, la no veo clara, te da... El coche, estando aparcado en, la, en el garaje, te da un valor. ¿Qué valor te da? Que puedes cogerlo cuando te salga de los cojones e irte a donde te dé la gana. Claro, pero también Entonces, te da un gasto. Al, al claro, retener, claro, pero es que luego no, no puedes volver a comprar un coche cuando salga de la puerta. Es que al retener... No. Al, al, bueno, a ver, podrías. O sea, podrías alquilarte un sí, coche cuando cuando pero... te dé la gana, pero cuando tú o eh, coger el retienes, retienes ese, ese producto o ese servicio es porque le, le ves un valor. O sea, el mismo caso que lo de Disney+. Plus eh, yo no lo uso pero si quiero usarlo ahí está pero te supone un gasto mientras no lo usas a que ver, es a ver, carona pero tú también eres una persona que por no coger el metro Vamos andando a todos lados, hijo yo, mío, haga una puta sí. tarifa por eso, te digo, por, eso te digo, por eso te digo que a mí me duele, porque a mí el dinero me duele mucho Tú has nacido en... en, en, en es vasco, pero ser nacido en Cataluña, hijo mío <risa> es, una, es una frase que digo siempre, de y a los catalanes os amamos mucho, ¿vale? En cualquier caso, eh, como todo esto del Game As a Service en concreto de PlayStation y Bungie todavía no está definido Pues veremos hacia dónde va, lo que sí que está claro es que el mercado va hacia replegarse sobre sí mismo y hacia concentrarse, lo cual eh, puede ser peligroso a veces. Y seguimos para vengo y seguimos calentitos porque la verdad es que este es un titular, Borja, que podríamos haberlo puesto en Sarean Sear perfectamente. Y que de hecho la idea y me la dio y nos, el aquí presente y Borja Y encaja y lo vamos a comentar en la próxima edición de Sarean Sear. La CNMC plantea crear un canal de denuncia contra tiktokers, youtubers y streamers. En concreto, lo que plantean es una visión un poco más amplia del término, lo que están considerando, lo que están pensando, porque este proceso todavía está en un periodo de consulta pública donde la CNMC simplemente dice oye, la mer el mercado, la industria y la ciudadanía en general ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que opina? ¿qué es lo que piensa? en este proceso lo que quieren eh, contemplar es si eh, los creadores de contenido deberían ser considerados prestadores de servicio del mercado audiovisual es decir, si se, si se equipara su figura al menos a nivel de competencia y de regulación de mercado, con la de eh, televisiones, radios y medios de comunicación en general. Eh, la CNMC argumenta para esto que tienen una presencia relevante dentro de la sociedad y que son una potente fuente de inversión eh, publicitaria y que, eh, bueno, al igual que el, que el resto, pues eh, deberían eh, cumplir con algunas eh, obligaciones. Las televisiones tradicionales también son las que están un poco a favor de, de ello, de que al final, eh, digamos que los medios digitales se viven en una zona gris. A llorar a la llorería. Es verdad. Tendría, tendría que hacer un botón de estos de, de... No, no, no, a llorar a la llorería. O sea, las televisiones tradicionales han tenido un monopolio impresionante no, no. y están pretendiendo que se regule de la misma manera a gente que lo hace espera, por espera, puro espera, hobby espera, que espera, tiene 800.000 usuarios a 21.000 canales espera, a 20 cállate, cállate, cállate, cállate, espera que acabe la noticia. Ver, yo estoy o sea, esperando, si empiezo a hablar no callo. Espérate. Joder. En fin. Estamos calientes. No, yo iba a decir que iba a hacer un botón con la canción del Venidor Fest de la calle de la llorería, esa. En fin. Eh... No, eh, siguiendo con el contexto, eh, Bruselas, eh, por su parte, por la parte europea, también ha recibido algunas denuncias masivas para que actúen contra TikTok por no proteger a los niños de la publicidad engañosa y el contenido inapropiado. Yo diría que esta parte, en concreto, va un poco aparte, porque no nos vamos a... Bueno, nos podemos meter en el jardín de TikTok, pero no, no, no, no, me, no. no, me, parece, no me parece que sea lo mejor. En cualquier caso... Eh, y así un poco para redondear lo que mm, haría que los eh, prestadores de servicio audiovisuales, entre comillas, fuesen también los, los youtubers y los tiktokers, lo que haría es que eh, serían responsables de, de su contenido, de lo que suben y que no suben, de lo que se emite en directo y no, y que digamos las plataformas se quedarían un poco de lado y cubiertas por mm, ser eh, simplemente unos emisores, unas plataformas donde emitir Y que, eh, pues cosas como La regulación horaria eh, Aunque es discutible O como eh, Pues bueno, le, las imitaciones publicitarias Estarían también Presentes en estos en estas figuras ¿Qué es lo que opináis? De uno en uno, por favor, no se me aturren ¿Tú, tú o yo. empiezo yo? Empiezo yo <risa> Tú no vas a callar empiezo yo sí, sí, sí, sí, uh, a Carmona. Callar. Vale, eh, Borja Y esto me corrijas si me equivoco, ¿vale? Eh, vamos a ver, pretenden que se regule de la misma manera a gente que no tiene ningún tipo de, de digamos, regulación media a, Autónomos, por así no, decirlo No, no, no, no, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de gente que no tiene ningún tipo de regulación media O sea, tienes desde gente que tiene, desde XQC que tiene 19 millones de follows en Twitter Hasta Juan Pablo, hasta el vecino de arriba que Juan tiene Pablo 12 vecina, tíos Eso es, eso es, que tiene eh, 12 subs en YouTube Que se prende todos los días con un batidito y que, y que hace vídeos de Fortnite De una batalla impresionante horas. Desde ahí O sea, desde un margen super alto Hasta un margen super, alto, super bajo perdón, Y que tiene millones y millones Y millones y más millones De usuarios, de streamers, de players y de todo En esas plataformas Antes. Pretenden que se regule Igual que, vamos a ponerle, grosso modo, 24 canales de televisión. Antes, no eso. antes, antes de, que, de que entréis en eso, yo eh, os voy a dar, digamos, mi experiencia desde otro punto de vista. Eh, y os voy a presentar el concepto de la proporcionalidad. Es decir, eh, normalmente cuando se plantean estas cuestiones, se plantean desde un punto de vista proporcional. Si tú llegas a 12 personas y te dedicas a hacer un stream lleno de, imagínate, insultos. Eh, insultos generales, no insultos... Concretos, es, es, es muy posible que a, que a nadie le importe y que no te llegue una denuncia porque eh, tu público es el que es, es un público eh, muy limitado. Ahora bien, si eres IBAI, pues tienes que tener una responsabilidad siendo consciente de todo el público al que llegas y eh, obviamente las, las autoridades reguladoras, teniendo en cuenta la relevancia de tu contenido, van a actuar. Eh, de forma más más dura hacia las, Pero... las, las personas que tienen más seguidores. Y este mismo ejemplo lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo en las radios y en las televisiones, que normalmente quienes reciben las mayores sanciones son las radios y las televisiones grandes. La, eh, la CNMC no se suele meter con radios y televisiones locales, porque... Como sabe, nosotros. Porque, no, no, no, nosotros estamos en, en no te otra te nosotros estamos todavía por debajo. La, la, la CNMC no se mete en radios y televisiones locales porque saben que su trascendencia es muy limitada y que su capacidad económica también es muy limitada. Por lo tanto, de esta ecuación, yo creo que este argumento en concreto que ha dado Gaiskart lo podríamos empezar a descartar por ese principio de proporcionalidad que siempre se aplica. Pero teniendo en cuenta, los streamers de Ibai están dirigidos a un cierto público... Que la gente lo sabe. Pero todo está dirigido a un cierto Pero público. No, no me puedes decir que un, un streamer de Will Rex. Bueno, Will es al antiguo, no es el de ahora el de Olé, los NFTs. Vale, sí. Y el, uno del SOCAS. Está, los dos están Obviamente. dirigidos. Y los, tienen puestos la edad, en plan. Pero todo. Pero todos, a lo que me refiero es: todo se rige por una misma. O sea, a fin de cuentas. No le no puedes de pedir al, al SOCAS que me haga contenido para tres años eh, limitado. En las analíticas de YouTube, previamente, y ya de por sí te sale eh, la edad media, el eh, lugar de residencia, el sexo, no sé qué, de la gente que te ve, para que tú sepas a qué público estás dirigiendo su sí, contenido. Que, lo que sí que es cierto es que eh, el Chocas, eh, por, por poneros un ejemplo, puede decir claramente en su contenido que su contenido está dirigido para mayores de 18 años. Y bien años. me parecería que pusieran una límite en plan... Como lo de la edad de las películas. Sí, sí, sí. y que, y que Eso efectivamente... Eso en Twitch hay una manera de ponerlo porque no, de hecho nosotros deja, lo tenemos deja, puesto, pero. acabar, déjala acabar. Y, y que efectivamente eh, quizá las plataformas... Bueno, YouTube en parte ha, ha hecho adaptaciones para esto, pero pero quizá las plataformas, eh, si, se, si algo de esto sale adelante, pueden verse la situación de que el propio creador tiene que valorar su contenido con respecto al mismo esquema que se usa en televisión y que las plataformas tengan que limitar el acceso a ese contenido con el mismo sistema que se usa en televisión Eso pues es no me parece justo pues es que claro. no, no pueden poner a un individuo a ver, a ver es, eso, no, eso no, es, no es tan difícil es decir, nosotros por ejemplo, siendo conscientes del lenguaje que, que utilizamos y de cómo hacemos las cosas, podemos ...más o menos respecto a las reglas del mercado... ...valorar si nuestro contenido es más 7, más 13... ...o es para todos los públicos, no es para todos los públicos... ...o más 16 o más 18... ...entonces eh, eso no es tan, tan difícil... ...el problema es que ese sistema con el encaje actual no, no cuadra... ...es decir, Twitch te, te dice explícitamente... ...que no puedes ser usuario si tienes menos de 13 años... ...porque esas son las normas que establece la Ley de, de Servicios de la Sociedad de Internet... Por lo tanto, legalmente no puede haber nadie menor de 13 años lo en tu ¿Qué te impide poner tu edad falsa? Nada. Nada te impide poner eh, la película más 18 que están dando es que a las 11 decir. de la noche. Impide, tampoco. Y no solo, no solo poner la película más 18, sino ¿quién juzga el Peggy de las películas? ¿Quién juega eh, las películas? Pues... pues la Comisión... Creo que era la Comisión Nacional Audiovisual... Vale. O algo así, eh... que lo que hacen es eh, establecer una calificación eh, previa y posterior. Es decir, por un lado, eh, quien hace la película o quien hace el contenido establece su calificación por edades y luego esa comisión, si reciben quejas o si reciben solicitudes de revisión, la pueden modificar. Entonces... Eh, ¿Se puede aplicar el mismo sistema? Yo creo que sí, sí Sí, pero ¿qué te impide? Es que es lo mismo, tú mismo lo has dicho ¿Qué te impide que venga un niño de 7 años Y ponga Kill Bill en la tele, que a lo mejor es más 18? Nada, pero es que no se está buscando No se está buscando el caso Anecdótico, es decir, el sistema Que se usa en televisión No busca el caso anecdótico de el niño Que pone lo que se busca Es que en el caso general No ocurra, es decir Lo que está buscando, por ejemplo Es que en Sálvame naranja, creo que es el, el, de la, el del segundo tramo de 5 de, de a 8 de la tarde eh, no se utilizan palabras malsonantes, luego se lo pasan por el forro de las pelotas dicho malsonantemente, entonces eh, digamos que el objetivo no es que uno solo no acceda es que se limite eh, el acceso en general vale. ahora yo os planteo también una cuestión eh... Lo que acabo de mencionar de las limitaciones horarias, eh, que esto en televisión funciona, es decir, creo que son de... de a las 10 de la noche creo que es. De 5 a 8 de la tarde tienen que ser todos los contenidos, más 7, o para todos los públicos, hasta las 10 de la noche pueden ser, creo que hasta más 13, y a partir de las 10 de la noche pueden Horario ser eh, Pero más 18. Es que esto no es la televisión. Es, es, otro, es una plataforma completamente diferente. No pueden... Deberían crear un... Modificarlas. Te digo, sí, sí, te, digo cosa, te digo una cosa. Yo, yo, eh... le veo, yo le veo una pega a esto que acabo a, a esto que acabo de decir, que es que el contenido que se hace en Twitch es internacional. Entonces, claro. eh, en, en base a lo que se hace en España, tenemos que poner la calificación por edades para el resto del mundo. Entonces, eh, podemos poner al Chocas diciendo insultos a todo tipo de personas a las 10 de la noche de aquí, que son las... 6 eh, de la tarde de México. Dime y en cosa, México no se aplican y, sus normas. Y no, y no podemos... Es que claro, no. Uno, ahí no está el problema. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Y esto me tienes que responder y no es un nadie. Eh, ¿Qué impide a un niño de 7 años poner a las 10 de la noche Kill en la tele? Nadie. El padre. Sí, efectivamente, así que a lo mejor en vez de... En vez de pensar tanto, madre, es que hay que regularlo Es que no sé qué, legalmente, al igual que tienen El Peggy, y es son sus son Sus tutores ¿Mm? legales, los que ¿Mm? se encargan de regular Vale, esta película es muy Sangrienta, es muy violenta, es lo que sea No es apta para ti, a vale. lo mejor a, ellos a, a ver, Tendrían que estar, a lo mejor ellos tendrían que estar Enterados de lo que está pasando, de quién es Ibai y de quién es el Chocas, y decirle No puedes ver al Chocas, porque a el Chocas no es apto para ti A, ver, a pero, ver, ¿qué pero, le va a decir? Pero Hijo, bien. no veas si Yo, Juan, que está jugando al Torrente 3 Pues tres. Al, igual, al igual que viene y le dice, no puedes ver esta película Porque no es apta para ti, va y le dice, no, no no puedes esperar a claro, porque no es, pero es para que, ti. Pero es que estamos eh, es, eh, utilizando un argumento que yo creo que no, es incorrecto. No me, no me vale la calificación eso. por edades, tanto en los videojuegos como en la televisión, no es un sistema de enforcement es decir, no es un sistema para obligar, es un sistema de recomendación. Re recomendativo. Claro, claro, pues Entonces, es lo mismo. Eh, digamos que, que el sistema se puede, se puede aplicar mm, quizás sin sanciones porque hay un prisma en el que no puedes entrar eh, os pongo otro caso. ¿Cómo funcionan las, las televisiones internacionales? Es decir, Televisión Española Internacional en su emisión para Asia, ¿cómo coño regula lo que en aquel horario se está viendo con respecto a este horario? Pero es que no se puede es, ver la es, Televisión Española en Asia, ¿no? Sí, sí. Hay, hay una emisión internacional para Asia, otra para América, otra para Europa. Sí? Entonces, ahí hay, hay un sistema que eh, a nivel internacional es muy caótico y está muy poco muy poco regulado. Eh, si el considerarles prestadores de servicios del mercado audiovisual, como dice la CNMC, lleva a que los eh, sistemas de recomendación, digamos, y de información, se apliquen para ellos, yo podría estar de acuerdo. Las sanciones, igual no tanto, pero claro, si se les considera esto, van en el pack A mí no me parece justo que se les regule de la misma manera. Es que porque no son lo mismo, a fin de cuentas. Si sistema el mismo vamos, paquete, vamos ahí, a ahí darle... que a... Que a Yo Juan que a un streamer pequeño. Y no, aparte, no, ellos ya no, de por sí ya llevan su, su propia regulación de autónomos y de cosas que hace no, poco, no, se eso, estableció pero eso es otra hace no cosa. mucho. Eso, eso es otra cosa. Eso es una cuestión económica, no es una cuestión de contenidos. La CNMC se mete en concreto... En, en equiparar o en, o en regular Los contenidos y la producción De, de los contenidos y lo que tienen Pero también más, lo hacen en base a inversión cosas. publicitaria sí, Y, y, se, no, y sí, segunda, eso también a fin de cuentas sí, es económico sí, Pero parece que habla Según lo, lo que entiendo de aquí, parece que habla más en streamers grandes, lo, lo que tiene toda pinta porque... Sí, a ver, eh, lo que lo que Podemos pensar es que Cuanto más grande seas, más te va a afectar eso Obviamente Esto está claro Obviamente eh, Vamos a dar un poco de paso a Borja porque sí. <risa> Tiene cara de... ¿Qué estáis contando? <risa> A ver, cuéntanos tú. No, yo llevo siguiendo desde hace un rato y ya, la verdad es que es imposible quedarse con todo, pero solo una cosita. Yo estoy a favor del concepto porque no hay nada más. Quiero decir, no hay una regulación, no hay una norma que estudiar, no se ha dicho quién puede y quién no puede, ni hasta qué punto ni de qué manera. Solo se ha dicho que la gente que tiene una determinada repercusión mediática y evidentemente no va a ser Paco el del Quinto haciendo un streaming desde su garaje, ah, sí. es decir, la gente que vende productos y le pagan por ello, que ni somos tú ni somos yo, todavía al menos... Todavía al menos, no ser, ahí, gracias, gracias, Borja, gracias por los ánimos. Tengamos que respetar una serie de reglas con las que creo que todos estamos de acuerdo porque todos nos hemos sí. llevado las manos a la cabeza y hemos apoyado la prohibición de que se pueda publicitar el tabaco, el alcohol, las claro. casas de apuestas, hasta cierto punto seguramente también las criptos o los NFTs, pero ahora mismo si yo digo en este streaming cigarrillos... La, la, la, la, Qué bien sientan. Los Simpson sabe de lo que estoy hablando. Sí. Eh, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Que no somos y, nadie si a fin de cuentas. No, Estuviera demostrando pero... en el tiempo de después. juego donde se tuvo que dejar de decir en su día carrusel deportivo para los amantes de la radio Pepe un purito hmm. que eso Íñigo lo sabe perfectamente sí, sí, sí, sí, dejaron sí, sí. de poder decirlo porque era publicidad del tabaco hmm. y es que no estaban publicitando nada solo era una frase Pepe un purito. En fin. No eh... ya, ya llegó a ser un meme y entonces ni siquiera publicitaban. Eh, la sí, marca que sí, era, que era sí, pero puros pero llegaron a llamar en directo a la, a la, al gobierno, a la comisión de la publicidad diciendo oye que, que es que no decimos marca, solo es una frase, sabes, Pepe un purito, no, no, no se puede, no se puede. No, bueno no que ¿por qué no me va a pasar a mí nada si, si encima de eso, si pues, lo digo en plan porque me apetece, pero si hay una marca detrás que sabe que yo puedo decirlo y me paga, no un pastizal, dependiendo del número de views, me paga dinero, y si soy influencer en Instagram, en TikTok, en donde sea, me pagan y me estoy lucrando gracias a ello, ¿no puede haber una norma que prohíba hacer eso? ¿No os parecería lógico que la hubiese? Sí, sí, sí. Es que... Además, eh, bueno, eh, es una cosa que he mencionado un poco por por encima, pero esto está en periodo de, de consulta pública, es decir, simplemente la CNMC lo que ha hecho en este momento es eh, que el titular es, es muy... Uh, eh, eh, eh, eh, echa muchas campanas al vuelo pero realmente no hay nada completo, eh, concreto, la CNMC no, no, no, no. Eh, durante el año abre decenas de, de consultas públicas para cosas desde lo más nimio hasta lo más importante porque ellos tienen la responsabilidad legal de consultar a la población y al mercado cuando quieren plantear algo entonces esto puede ser que dentro de tres años nos veamos con que hay una ley que nació aquí ...y podemos decir, no, de esta consulta pública salió esto... Eh, y, ...o puede ser que se quede en nada... ...o sea, puede ser... Eh, eh, las, ...las dos son perfectamente, perfectamente posibles... ...en cualquier caso... Eh, ...claro, eh, hay muchos prismas... ...considerarles, hemos hablado de, de algunos... ...hemos hablado de lo de la regulación eh, horaria... de ...la limitación de eh, edades... ...también Borja ha hablado de la publicidad... ...pero hay otras miles de cosas... Que, ...que se plantean en la ley general audio audiovisual, que pff, no, no sé si realmente serían aplicables a, a esto. ¿Borja? Sí, no, que no he hablado de lo de la limitación por edades. Evidentemente en la televisión se aplica una limitación horaria porque porque no hay otra forma, porque cualquiera puede encender la tele y no se le mira ni se le pregunta qué edad tiene. Claro, En Internet, evidentemente, el sistema tendría que ser distinto porque eso se permite, porque se permite hacer un streaming donde se indique cuál es la edad recomendada. Y sí que es cierto, Gaiska, que, que no existe una seguridad absoluta de que aunque pongas una edad recomendada, alguien la vaya a seguir. Pero al es, igual no que se hace empate. con televisión, con videojuegos y con todo. Con todo, con todo. Pero el hecho de que exista al menos una recomendación implica que la persona responsable de que esa personita no vea ese streaming, ese contenido, esa película, ese videojuego o ese programa de televisión, tenga una referencia para saber, sin conocerlo, si es adecuado para su personita. Uh -huh. Sí, pero ¿Yo? eso ya está eso ya está establecido, a fin de cuentas. Twitch permite, y de hecho creo que nosotros lo tenemos activado, el tema de activar la sí, pero, que pero, es, pero, el contenido es para mayores de 18, es, y YouTube también lo tiene, y tiene hasta el hecho de bloquear. Sí, tí, pero, pero, pero, pero, es, pero es, pero es un, una cosa, digamos, muy, muy limitada y muy pobre. O sea, a mí sinceramente, me, conociendo el mercado audiovisual, me gustaría y me encantaría, de hecho, que en, en YouTube se aplicasen las recomendaciones de edad. Me da igual las americanas, las españolas, un, unas. Pero que bueno. tú puedas poner claramente en el contenido antes de que el usuario... Eh, entre de una forma, digamos, que tampoco moleste que mucho... Que una la, animación el, de el, el, y no sé qué, no sé, que no sea un disclaimer. Pues que haga un y no sé que. que al lado, por ejemplo, al lado del título, te ponga un numerito y que ese numerito sea la recomendación de edad Eso sería muy útil y sería, además, eh, una forma de eh, evitar problemas y precisamente si, si las propias plataformas van tomando este tipo de medidas van a evitar que los reguladores tomen este tipo de medidas, porque normalmente cuando se regula es porque no, se, porque hay una carencia si no hay una carencia, ¿para qué vas a regular? Nada. Entonces, a mí me gustaría que hubiese recomendaciones de edad más trabajadas, por ejemplo, en, en YouTube y que tú al subir un vídeo pongas, vídeo no recomendado para menores de X si quieres que no sea obligatorio pero por lo menos que sea opcional, eso estaría muy bien pues dejamos un poco esta reflexión Borja, por aquí, ¿o no? Voy a, voy a decir una frase que solo es apta para boomers. En breve a Gaming Room le vamos a tener que poner dos rombos. <risa> a ver, vamos a explicar la referencia, Borja. Porque Pensaba que este, la referencia por, es Ki. Porque Gaiska no lo ha entendido. Tú, tú, tú no viviste tampoco esa época de la televisión, así que como viejo oficial lo voy a explicar yo. Íñigo, viejo cuando, oficial, 28 años. Efectivamente, cuando empezó eh, la... Creo que fue más o menos en el momento en que empezó la 2 o la segunda cadena, digamos. Uf, yeah. eh, ahí Televisión Española se planteó que los contenidos que estaban haciendo, que algunos eran telita porque eran los 80... Eh, tenían que tener una forma clara de indicar hacia qué público estaban dirigidos. Entonces, el primer sistema y el más conocido de, de los que ha habido para indicar eh, que algo no es apto para menores eran dos rombos que aparecían en la parte de, en, en una esquina de la pantalla eh, para indicar. Pues, Así eso, como ahora que, sale el peguito? No, no, no, eso no sí. se llama Peggy ¿eh? No, el Peggy pero para la tele el, eh, Sí, la recomendación Y, y el para las pegui. referencias que yo he escuchado Eso se seguía rajatabla por parte de los padres ¿eh? Veían los dos rombos en la tele Y mandaban al hijo sí. a la cama echando leche sí, sí, la, era, igual, era que tiene, igual que tienen que hacer con el chocas Era, era algo muy popular eso, eso es verdad Y ahora lo, el equivalente de eso son los pitiditos Que cuando empieza algo más 18 Pues eso y Que además lo pone que además lo pone en, una, en una esquina, sí, constantemente es, Eso es eh, en fin, pues los, los dos rombos Igual hay que sobreprender Algo hombre, similar pero... podría integrar Twitch, ¿no? Que en el momento en que abras un streaming se aparezca el pitidito Claro no, Si, con eso, si eso es justo lo, lo que yo decía Yo quiero poner en mi stream Por ejemplo, que mi stream es para mayores de 13 Chavales, ¿no? vamos a poner Porque... dos rombos es... En el overlay de Gaming Pues podríamos. no Pero pero dicho de verdad eh, Uno de los streams que hemos hecho hace poco El de el de Insomnies Insomnies es un juego de terror, a mí no me interesa que alguien de menos de 13 años entre en ese stream porque aparte de las risas que nos podemos hacer viendo si hagáis, viendo, hagáis cada como sí. está eh, cagao, eh, no me interesa que un menor, muy menor entre en ese stream porque es que no quiero tener la responsabilidad mental las de, de, lo, de lo que está viendo esta persona entonces eh, de verdad, eh, mm, el tema de las edades lo podrían trabajar mucho más se nos va de tiempo Bueno, y en este programa No he no muteado a nadie porque en este programa Que va a durar dos horas, os voy avanzando Vamos con la siguiente noticia Pasamos con el Chibig Presents. Por si no conocéis a Chibig, es una eh, Por si no conocéis a, a Chibig Capítulo 32 de Gaming Room Capítulo 32 de Gaming Room, ¿tienes los datos? Yo no eh, eh, hombre, cantor... fue la segunda entrevista claro, sí, sí, sí. de esta temporada claro. y hemos empezado en el 31 Capítulo... ahora tú vas a ver las ventajas que tenemos en Sariansear que empezamos todas las temporadas con el uno de una decena, de sea cual sea la Creo decena. Creo que lo vamos a hacer igual en Gaming pues, Room, pues sí. lo vamos a hacer igual, porque de aquí al 50 ya sabes cuánto hay, Efectivamente. ¿no? Pues eh, capítulo 32 de capítulo Gaming Room... 50, estoy... Capítulo 50 lo vais a ver, lo vais a ver. Lo va... Bueno, lo tenemos vais unas cosas pensadas, ya veréis. Eh, capítulo 32 de Gaming Room, Stories of Mara con Violeta. Eh, Chivig es una empresa indie de, de España, básicamente, que sí. está haciéndose bastante de notar en el, el tema indie en videojuegos. El pasado 2 de febrero... Hace nada, eh, que es gracioso además, el 2 el del 2, 2 del 2022, efectivamente. Okay, ya eh, hubo esta presentación, chivis cuenta ya con una comunidad de 5 millones de jugadores, 5 millones <coughs> internacionales, para que os hagáis la idea de lo que es un indie. Eh, y se presentaron varias cosas. Entre ellas, Coa and the Five Pirates of Mara, que es un plataformas 3D, similar a Mario Bros. a Wukong, que lo estamos sorteando en Twitter. Eh, que en verdad, más que con esto, se eh, compara con Mail Mole, que es eh, un que está hecho por undercoders y para games. Más que nada porque lo han hecho en colaboración con ellos, que es un juego indie, estilo también los juegos que ya he mencionado. Plataformas eh, es decir, un plataforma 3D. Eh, aparte de eso, dos escritoras van a participar en la creación de un nivel adicional a modo de DLC del Stories of Mara, precisamente, episodio 32 de Gaming Room, eh, cuyo capítulo, el primer capítulo, lo podéis jugar ya, y va a recibir este año la, la ampliación al, al juego oficial. Violeta, te queremos ver ahí. Eh, es una novela visual y alguien lo ha jugado en stream conmigo. Sí. Sí. Eh, para seguir, tenemos Mika and the Witch's Mountain, que es un juego de aventura... Eh, llamado también mmm, Mara's Stranding, porque literalmente es, es un juego en el que hay que entregar paquetes y demás, y es, podríamos compararlo, un Death Stranding, pero versión eh, Indie, indie, si indie sí, decir. Versión chibi. Y sí. eh, uno de los últimos que tenemos también es Ancora los Days, ya se ha anunciado, se ha hecho el Kickstarter, hay de todo, y se va a lanzar eso han dicho, este verano, y la protagoniza el juego Moon siendo una niña, antes de ir a Summer in Mara, donde es un adolescente, y Dayland, donde es ya una adulta. Eh, por, si no, por si no os habéis dado cuenta, el universo Chibig está todo interconectado. Eh, y, además, tendrá una versión física de la mano de Tesura para Switch y PlayStation 4. Ya entenderéis por qué quiero hacer especial énfasis en este dato. Sí. Ya, entenderéis. Se ya entenderéis. Eh, Por último se ha presentado, esta es el gordo, Elusive People, que es un videojuego inspirado en la serie de los diminutos eh, Puede llegar a recordar a Little Nightmares y es el proyecto más ambicioso de la compañía Es el único que hacen ellos solos, sin colaboración ninguna y de lo que están planeando perdón, para 2023 eh, No sabemos que se puede venir porque de momento no han mostrado más que un par de animaciones y la imagen de portada Y se acabó pero nos esperamos bastante de ellos. Y ya me han aceptado las entrevistas en directo, así que pa'lante con todo. Dicho esto, pasamos con la segunda eh, por, con la segunda presentación que tuvimos. Dale, dale, dale. Sigue. Ah, directamente, va, pa'lante. Eh, tuvimos el State of Play el mismo día. El eh, el chibi el Present fue a las 5 de la tarde y el State of Play fue a las 11 de la noche. Eh, la pregunta es, ¿por qué no emitimos estas dos presentaciones en directo? Uno, porque era las 5 de la tarde y yo tenía que eh, tenis a las 6... O sea, a las 6, bueno, tenía que salir. Eh, y, y el otro, la está a las 11 de la noche. Y semana, y semana, de, semana exámenes. de exámenes. también. ¡Qué horror! Pero si no, es... si lo habríamos hecho. Porque el chivis, el chivis Presents no tuvo ningún tipo de emisión por encima. O, o sea, el State ¡Que se acaba el tiempo! Madre ¿sí? mía. No, no, no. Borja, tengo un problema. Eh, hago este programa con dos adolescentes que no tienen ningún tipo de disponibilidad. Yo necesito aquí a alguien que, que me emita las cosas. Que hagamos presentaciones, coño. haces presentaciones pues de las muestras. Porque si ellos tienen poca disponibilidad, creo que yo te comento <risa> se les fue bueno eh, si lo quieres sé. que tienes poca disponibilidad cuando estás estudiando imagínate cuando estás trabajando sí, sí. Eso, eso es y verdad digo, y más siendo autónomo como es Borja haremos presentaciones vale pero es que una era a las 5 de la tarde eh, en semana de exámenes y la otra era a las 11 de la noche lo cual no es viable que, que sí que no se pudo Continúa. déjame Cala déjame una, especificar se acabó el los, tiempo da igual los state of play tienen eh, una cosa, y es que están dirigidos específicamente a un juego. Cada State of Play está centrado en dar datos, en dar mm, cosas de un juego. Y en este caso fue Gran Turismo 7, habiendo sido el último anterior, el de Last of Us 2. Eh, el Gran Turismo 7 va a salir el, el próximo 4 de marzo, y el juego incluirá competición, diseño, coleccionismo, fotografía, tuning, de todo, muchas incluso que no se habían añadido en el anterior juego. Ya que hablamos de que un juego que va a salir dentro de poco, quería comentar el 25 de febrero de este mismo mes eh, será un juego ya muy esperado. Ya hablaremos. el den Ring. Eh, Miyazaki, dale duro. Eh, como datos, en general, vamos a tener más de 400 vehículos de todo el mundo, 34 localizaciones y más de 90 trazados diferentes, es decir, mapas y demás. Eh, va a haber circuitos legendarios, entre ellos Trial Mountain, Deep Forest, High Speed Ring o personalmente mi favorito, Nurburgring. Eh, el, tiempo terdama, el, tiempo, perdón, el tiempo tendrá más presencia, no el tiempo físico de reloj, sino el tiempo de, m, atmosférico, eh, actuando progresivamente en ciertas partes de la pista y siguiendo la lógica de las físicas. O sea, va a tener física a un nivel potente, es decir, un charco no va a tardar lo mismo en secarse que una zona de la pista que se rueda mucho, por ejemplo. Eh, y, por ejemplo, en circuitos muy grandes como Nur... Nur, eh, acortación de Nürburgring. Eh, Infierno verde. Habrá, también, habrá zonas en las que esté lloviendo y otras en las que haga sol, porque es enorme. Eh, pero, espera, ¿Nürburgring o Nürburgring Nordschleife? Nürburgring a secas. Ah, ah, bueno, pero ese es el pequeñito. Es el... No, no, no. O sea. Están los dos: el de el, las 24 horas de Le Mans y el pequeño. Ah, eh. oh, mira, bien. Y, de todo. Y, y tu ¿y tu favorito? Tu favorito, ¿Tu favorito Nürburgring. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tu favorito es este circuito? A ver, eh, como me digas, Mónaco te mato. No, Mónaco no, no está en Gran Turismo. Ah, bueno. No, ese, no era es ese, ese era el de Fórmula 1. Eh, es que... Ya, también. A ver. Entonces, eh, choco te he metido ahí. Y bueno, eh, habrá 60 tipos de, de piezas para modificar el rendimiento de los coches. ¿Os parece mucho? ¿60? 60, poquito. No. Poco, vale, poquito. 650 componentes aerodinámicos, 130 modelos de llantas y 1.200 sí. tonos de pintura. Sí, bueno, sí, vamos, vamos, muy bonito. Vamos, pero. Vamos a hablar con Borja. Realmente con motor, eso... ¿Realmente cambia el juego o simplemente pintura? Eh, la pintura no, pero las llantas la sí, los componentes aerodinámicos también y las piezas para modificar el rendimiento también. Cambia la conducción. Sí, cambia... Sí, sí, claro. Los 60 sí, los 650 también, los 130 sí, los, la pintura no, obviamente. Obviamente no es la refracción de la luz, la refracción, la reflexión, la reflexión, ¿eh? Hace, hace fotosíntesis no, no, no, ahora no, el coche. No, no, no, no, no perdón, perdón, eh, tengo que decirlo, ¿qué pasaba Borja con los McLaren... Los Mercedes, perdón, creo que era de año pasado. Que pues que prendería, supongo. Que eran negros, más negros que prenderá! Que prende. ¿Qué pasaba? Que prende. Ah, no, no, que yo sepa, eso no tuvo ningún... Sí sí sí, sí. <risa> sí, sí, sí. No, no, para, no, para, no, no, no, no perdóname. Prende? Perdóname. Hamilton decía que se cocía en el puto coche porque tenía el mono negro, el casco medio negro y el puto coche era entero negro. Que prende, obviamente. Y era negro también, o sea que... Él también es negro. Hamilton, te queremos! ¡Ope! Sí, favor. sí, tío majo. Te puedo decir que el modelado de Gran Turismo, no, del Fórmula 1-21... No le gusta, de, nada. Deja mucho que desear. Eh, bueno, por último, un, un detallito muy importante. Eh, tenemos música adaptativa, al igual que tenemos en el próximo juego del que vamos a hablar. El eh, próximo juego del que vamos a hablar, no, perdón. Eh, el juego al que vamos a entrevistar, ¿Sí? Antro, eh, de, de Gatra Studio. Y tenemos dos modos específicos, dos modos no, perdón, dos características Music replay, ¿qué es esto? La música adaptativa se aplica a las eh, replays de las partidas A las repeticiones Efectivamente, a las repeticiones de las partidas No en partida, sino después Haciendo que ciertos momentos más tensos o demás puedan tener un cambio de música Sin que el usuario se dé cuenta Y lo siguiente es music rally que es un contrarreloj? ¿Qué es lo que pasa? El contrarreloj habitualmente va por tiempo, hmm. lógicamente En este bueno, caso estamos hablando de beats Beats de canción, de los BPMs sí, sí. que tengo una canción eh, y en base a eso, pues es lo que tendrá... Es lo que marcará el tiempo. Los checkpoints añadirán esos beats. Y es decir, la música te durará más tiempo. Es un modo bastante curioso porque es una manera de darle una vuelta. Los japoneses están muy locos. Yo solo sé que se nos acaba el tiempo y que estás hablando de, igual, de, de, de, beats, igual, de beats, beats. Y no sé qué es beats. Me da igual. Los beats son los BPMs de una canción. O sea, se nos ves? acaba el tiempo. Pues... No, no se nos acaba el tiempo porque tenemos todo el tiempo que queráis. Ahora bien, ya llevamos una hora. Me da igual que se nos acabe el tiempo. ¡Coño! Vamos, eh, ahora... a mi casa. No, tú estás aquí encadenado porque yo lo quise. Eso es otra Así cosa. Así que, Íñigo, dale. No he entendido qué tenía que dar, pero yo he puesto la música. Ahora resulta que el dictador de este estudio es... ¿Gorka Villalba? Gorka Villalba no va a ser dictador en la vida, por... no vale para ello No, no, no, porque es el que quiere irse de aquí antes Yo lo flipo no Gorka que... Villalba tiene sueño desde las 9 de la mañana Vamos a hablar de la Nintendo Switch, por favor ¡Venga! Orden, Nintendo Switch ya ha superado oficialmente a la Wii en ventas eh, no, enti... <risa> no, entiendo, no entiendo estas poses, que alguien me explique algo eh, Borja, ¿quieres hacer tú también una pose rara porque la Switch ha vendido más que la Wii? por favor. Uh, Era lo lógico. <ríe> Bien, gracias. No sé. Dicho esto, cifra Ha caído una leyenda. Unos 103 millones de consolas. La Wii se quedó en 101, más o menos, eh, hasta que llegaron a 2020 con la Wii Mini y con toda la historia. Aquí metemos todas las Switches, ¿vale? La Switch... Eh, les Legacy, digamos. La OLED, la, la... ¿Cómo se llamaba? La mini, la portable, la... Sí, la... la sí. sí, la sí. Nintendo Switch. Esa, Switch. Esa, esa cosa. La Lite. La Lite, eso Light. es. Y la Nintendo Switch Pro, que sigue siendo un sueño en las cabezas de la gente. Por tanto, en el ranking de consolas más vendidas, la más Switch esperaba. se eh, posiciona en quinto lugar. Sin superar al número uno, PlayStation 2. Pero en eh, número de juegos vendidos para consola, para esa consola, eh, la Wii sigue siendo... La gran victoriosa Porque se vendieron Wii Sports Pues por lo menos Por un, cosa de 200 un, millones Unos supera. 103 millones Sí. Por Va, cosa, no, no. Le, le supera la Wii a la Switch en software Por cosa de 200-230 millones O sea, efectivamente La Wii quedará imbatible La Playstation 2 quedará imbatible la, sí La verdad es que sí, tiene una Playstation 2 Sí que es verdad que el ranking arriba ya no es tan eh, raro, porque a lo que prefieres la Switch ha vendido cosa de, de momento, 103 millones, algo más, uh -huh. eh, y la PlayStation 2 ha vendido aprox 155 millones, es decir, el Game cambio Boy? ya no es tan grande ¿Y la Game Boy? La Game Boy se ha quedado debajo, la Game Boy se ha quedado debajo de la Switch No En cosa de octava, novena posición Sí, es lo que tiene Y ahora sí, dicho esto, nos vamos con las rápidas Las noticias rápidas que son de un titular patrocinadas por Basquelao abogados, Basquelao abogados, tu empresa de abogados. <risa> no sé por favor, tiene misma, una ¿verdad? cara que lo dice todo. O sea, por favor, ponmelo en plano. Por favor, tiene una cara que lo dice Hola, todo. Hola, vale, gracias. Está bien la publicidad. No, no, mía, ¿no? de <risa> hecho, de hecho, Muchas gracias por patrocinarnos. De, de hecho es que no lo tengo, pero si lo encuentro Encuentro, ¿Puedo encontrar un anuncio que se hizo en esta casa para Basque. que abogados? Eh, eh, Borja, ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de beneficios se supone que nos das por patrocinar? Está aquí, su presencia, su tiempo. Está aquí, creo que es suficiente. Sí, sí, mi tiempo vale dinero. ¿eh? Hay gente que paga dinero por hablar conmigo. Efectivamente, efectivamente del orden de 50 euros por consulta. ¡Dios! O sea, consultorías, así me gusta. No, consultorías no, abogados. Ya que, no, estamos, abogados. Hablando, ya que estamos hablando de dinero y de cosas caras, Razer junto a Fossil ha sacado un smartwatch. Muy bien. Siguiente. El juego permitiría crear grupos entre jugadores de la Alianza y la Horda. Se ha acabado la rivalidad. Ahora sois todos amigos y si no os gusta, os, os jodéis. jodéis. Discord salía con PlayStation para integrar la actividad de la consola en la red. Que me dejen bueno. instalar Discord en Play de una vez, coño. No, que funcione bien Discord, porque para la entrevista <susurra> que sí. vamos a escuchar... A Ahora hemos intentado por activa y por pasiva conectarnos con, por Discord y no ha sido posible. Y que me dejen de una vez conectar el puto chat de voz de Discord en Play. Coño, que yo quiero jugar en crossplay, joder. ¿Y a mí, que a mí que me dejen de dar por culo con el puto... ¿Quieres, quieres <risa> conectar tu cuenta con la cuenta de Play? ¿Quieres... No quiero conectar ninguna cuenta, dejarme tranquila. No quiero conectar la puta cuenta, quiero descargar Discord en la Play. Ah. Y se están diseñando los primeros Chromebooks Gaming. ¿Para a ver, qué? A ver, los Chromebooks eh, es una pasada... ¿Cómo puedes encontrar mm, aparatos de 1.000 euros que tienen un software para aparatos de, de mierda, 300? de o sea, mierda. Es una sí. cosa... El, el cromo es realmente se lo pondrías a tu ordenador de hace 15 años para resucitarlo. Sí. Pero no para un ordenador de 1.000 euros. ¿Sabes cuál es la única utilidad que tienen los Chromebooks? A ver. Jugar en servidores en la nube. <risa> Básicamente. Yo es eh, que no sé qué es un Chromebook, la verdad. Eh, Me he el quedado... El portátil, pero de Google Chrome. El portátil de, no... de Google que solo tiene un navegador, básicamente. O sea, Google, el, el ¿no? El sistema ah, qué, qué está centrado y en que el además navegador. Y que además para las escuelas es brutal porque tiene un nivel de restricción sí. altísimo. Esa es la parte que a mí me jode mucho, por cierto, y que le están vendiendo a todos los puñeteros colegios. ¿sí? es Con la cuenta de Google podéis asociar a vuestros queridos alumnos a una clase, entonces les podéis mandar deberitos por Google Classroom, les podéis eh, limitar la navegación de Internet. Le podéis limitar todo. Y podéis gestionarles los dispositivos. Como que eh. tiene aplicaciones y ni siquiera tienen calculadora pero eso, eso es también con las normales con la calculadora no pero limitarte limitarte también te limitan tú no hace falta... sí sí sí a lo que me refiero es yo por ejemplo tengo mi portátil de clase y yo mi portátil de clase tengo juegos instalados no y hay algunos que no me deja abrirlos por la limitación del router no pero aún así yo puedo seguir las cosas en un no no yo no te hablo de eso yo te hablo de los ordenadores de Al principio sí. estaban limitados que la gente jugaba por Facebook gaming lo sé o por <ríe> eh, Google and No. Google o sea, sites and blocks. eso no funcionaba pues había dos y funciona eh, o que nos creamos cuentas falsas de administrador o le robamos el wifi del administrador pero eso pero eso para jugar Caro. Vale, pero tú el resto Creo... de cosas, tú podías instalar, por ejemplo. Creo que voy a hacer dos cosas: uno, pararos ya porque estáis diciendo cosas un poco ilegales y un poco raras, y segundo, censurar el nombre que habéis dicho de vuestro instituto porque claro, soy... la podemos ir a la espalda. Dicho esto, eh, Amnistía Internacional presenta a Rides Arcade un pack de tres videojuegos para concienciar sobre los derechos humanos. ¿Algún comentario? ¿Borja? que los derechos humanos están muy bien. <risa> Me <risa> quedo con eso. Y dicho esto, vamos con la entrevista, vamos a hablar con Norman y Paul de Gatera Studio sobre Antro, un juego muy marchoso y muy musical. <risa>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 Bueno, <risa> ala, eso es antro, tío. Lo, lo vamos oh, a poner vaya. así como titular, ¿no? Vaya, tío, te va, te va a coger Martí y Robert y verás tú. <risa> Mira, me van a matar, bueno.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 Hasta Borja le gusta, míralo, toma ya Y no me ha muteado, así me gusta No, no, no te he muteado porque para qué, de hecho iba a bajar ahí en ese momento No, hombre, no, qué feo, que, ño, qué feo sí, me sí. parece No, no, no, ahí es donde me se baja feísimo. la Me parece feísimo En fin Vamos a terminar ya este programa que no ha estado Nunca, nunca, nunca, esto tres, es como el E3, o sea, esto es como el E3, no acaba nunca. Bueno, a ver, no hay un, no, no, no hay un E3 sin una presentación de, de Borja, así que como no ha habido presentación de Borja, no ha habido E3. Vamos a terminar, por Dios. Pues vamos, a, vamos a recordar porfa, porfa. una vez más que tenemos un sorteo activo Efectivamente ¿Quieres que lo recuerde yo? Recuérdame Lo recuerdo viendo. yo con esta voz de locutor Sorteamos en Twitter eh, dos claves para... Eh, ¿Por qué estoy diciendo esto eh de verdad? Efectivamente rato. Borja, hazlo tú, porfa <risa> no te... ¿Os apetece ganar un juego de la leche? Entrad en Twitter ahora mismo Seguid las bases del sorteo Retuitead, compartid con vuestros amigos Decid con quién jugaríais Y en breve puede que lo estés jugando de verdad Perfecto. Me lo quedo. Solo, solo le ha faltado decir que el juego es Wukong. Ya y está? que es de PlayStation Talent. Y que si quieres ser tu propio jefe. Que... <risa> <risa> venga, no venga, venga, cerramos, cerramos. Vámonos, vámonos. vámonos Dicho a esto, entonces, agradecimientos. Por una parte, agradecemos a Mikel Producción. Gracias por el curro que hace. Gracias, Íñigo. Gracias por el agua. <risa> gracias. Porque estaban puliendo. Gracias, venga. Íñigo. Control, muchas gracias. Gracias. Eh, gracias, Borja, colaboración, eh, que literalmente acaba de salir de clase para venir aquí a aguantarnos. Ya te pasaré la factura Así me gusta Y gracias también Villalba por la colaboración Aquí en este programa Me quiero morir <risa> <risa> Qué cuadro, Es la tío? mejor despedida que ha habido en siglos en este programa Así que con este musicote de la leche Como dice Borja Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas Dentro de muy poco Nos vemos